Luego de haber armado el equipo, anoche, estaba por filmar la tercera parte de lo que es, bueno, el cronovisor. Armé el equipo tal cual lo había armado anteriormente con el televisor Philips, pero este televisor primero presentó una falla, digamos, se le quemó el tubo. El tubo empezó a emitir alta, alta frecuencia, alta tensión por el culote, por el cañón y bueno lo que tuve que hacer fue retirar la plaqueta pero luego de otros usos el transistor que hace funcionar al flyback el transistor del horizontal se quemó y directamente enchufas quiere arrancar la fuente pero como está el horizontal quemado no arranca bueno ayer prendo el circuito funciona todo puse el spark up de esta manera las botellitas acá al costado, la bobina acá al medio. Y luego de tener un rato esto funcionando, el cañón volvió a pasar por lo mismo que el Philips. Empezó a salir la alta tensión por este lado. Tuve que retirar la plaqueta y luego de mantenerlo un rato prendido, explotó. Bueno, explotó no, se quemó. Se quemó, se quemó el fusible grande y no anduvo más. Segundo televisor... Con el mismo caso. Así que bueno. Yo me puse a pensar. Digo, ¿qué es lo que está pasando acá? Porque si bien llevo años jugando con bobinas de Tesla conectadas a televisores. Y nunca se había presentado esto. Digamos, si bien las plaquetas se recalentaban un poco, no se llegaban a quemar. Pero ahora me asombra... Ver cómo esta nueva configuración, que no es la configuración de la bobina de Tesla, hace que el televisor se queme. Me pasó en Chile también, lo tengo en un video donde el televisor se quemó. Por hacer este mismo, digamos, circuito. En vez de un capacitor, dos capacitores. Eso ya rompe el volumen, hay una gradiente... Y luego una bobina que no es que repara la simetría del volumen, sino que también genera un tren de ondas que se chocan y producen partículas. Por lo tanto, bueno, me pareció, me llamó mucho la atención que esta nueva configuración destruyera por completo los televisores. Así que, bueno, pensando en qué hacer, se me ocurrió... Eh, bueno, no, no es que se me ocurrió. Abrí el Facebook y en el inicio... Un amigo había puesto un video justo, como parecía que me estaba leyendo la mente, de cómo hacer funcionar un flyback con dos componentes. Con un transistor, un moffet y una resistencia. Y con tan solo 3 voltios. Así que lo que voy a hacer es retirar el flyback de este televisor. Voy a retirar el flyback de este televisor. Y voy a retirar el flyback de los demás televisores... Y los voy a hacer funcionar con este pequeño circuito para ver cómo trabaja, cómo responde. Y bueno, de alguna manera eh, ver cuál es el incremento. Porque trabajando con 3 voltios me voy a dar cuenta muy fácil si hay un incremento de energía. Otra recomendación. Eh, yo lo hice funcionar sin la puesta a tierra y parece que la puesta a tierra también tiene mucho que ver. Digamos como que la puesta a tierra se lleva... Es excedente que si no está puesta, el tele termina por recibirlo y eso repercute en el circuito. Así que bueno, fundamental es que el, el aparato tenga una puesta a tierra para que pueda aguantar mucho más. ¿Qué es lo que está pasando en el canal de Amenofis? Todo el mundo se pregunta, ¿Amenofis se volvió loco? ¿Qué está diciendo? ¿Qué cosa está mostrando? Bueno, primero que nada, eh, yo estoy detrás de una cura de un problema que yo tuve hace nueve años y eso me llevó a buscar mi propia cura. Luego de leer libros y ver que me iba a volver loco y que me iba a morir, empecé a buscar la, la cura de la afasia. La afasia es un trastorno adquirido por lesión cerebral, producto de un ictus, o sea que una vena te explota dentro del cerebro o producto de una lesión como por ejemplo un accidente de tránsito donde se produce una colisión del vehículo y la cabeza impacta contra el parabrisas bueno en mi caso me agredieron con, con un arma con un martillo y eso me presentó una lesión frontal del hemisferio izquierdo bueno adquirí todo tipo de deficiencias problemas pero nunca paré de buscar la cura para mi caso. Eso me llevó a descubrir un montón de cosas, entre ellas el Hormuz, los coloides, la nanotecnología de Keshe, y bueno, un montón de cosas más, ¿no? Y ahora último, he descubierto este tipo de tecnología, que si bien fue usada en 1800-1900 para curar, con todo el éxito... También vengo a descubrir ahora que produce una rarificación de la energía cuantificable y también de carácter cuántico. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Últimamente he estado analizando el equipo y el equipo ya primero arranca partiendo el volumen en dos. O sea, tenemos que poner un capacitor de cada lado. Eso no lo tiene ningún circuito resonante que yo haya visto y observado. Generalmente todos los circuitos resonantes tienen un capacitor, una bobina y nada más. Bueno, en este caso tenemos dos capacitores y la bobina entre medio de los dos capacitores. Me puse a investigar más y me di cuenta que en los capacitores no solo se rompe el volumen, sino que se genera un tren de ondas en ambos capacitores que dan por digamos colisionan dan por concluido su, su su camino en el centro de la bobina y me puse a reflexionar cuando dos ondas se chocan se produce una compactación de esta estructura ondulante lo que lleva o lo que conlleva a una estructura sólida por lo tanto del choque, de ...del choque de onda se forman partículas. Esto me sorprendió... ...porque estamos creando partículas virtuales... ...de carácter negativo. Digamos... ...en mis tesis... ...he estado analizando... ...y bueno, puede ser por un lado... ...que estemos eh, compactando... ...ondas que salen de los capacitores... ...por lo tanto, hay... ...digamos, la ley de conservación de la energía rige, y no podríamos obtener más ganancia que la que estamos metiendo por la entrada. O sea, vamos a producir un tipo de partícula hecha con los frentes de ondas que vienen de los capacitores, pero no es más energía que la que hemos metido. Pero, por otro lado, cabe la posibilidad de que con estos dos frentes de onda estemos compactando a éter y es así que estemos creando partículas negativas de aéter con dos frentes de onda X. Por lo tanto, conclusión final. Al ser partículas virtuales de aéter de carácter negativo, estamos eh, obteniendo más energía que la que metemos en el sistema. Y es muy probable que por esto se estén quemando los televisores de esta manera bestial, producto del incremento de ondas. El incremento de ondas. Bueno... Esto es muy peculiar. ¿Por qué? Porque no solo estamos creando partículas virtuales negativas, que es de lo que se compone este universo, sino que al estar conectados a la bobina, nosotros con nuestra mente estamos proyectando ya un patrón de ondas en la construcción de estas partículas. Por lo tanto, estas partículas obedecerán absolutamente a su creador. Es de ahí que pueden suceder teletransportaciones, viajes en el tiempo, materialización, control mental, telepatía, psicokinesis y todo tipo de mancias que ayer eran ciencia ficción y hoy se están acercando mucho, mucho a la realidad, superando la ciencia ficción, porque bueno, esto realmente supera tanto la ciencia ficción, porque digamos con partículas virtuales de carácter negativo, nosotros es posible materializar un espíritu. O sea, digamos, no, no que verle la cara a un espíritu en la pantalla del televisor, que es lo que todos esperamos ver. Nuestra mente llega hasta ahí nomás, a que el televisor nos muestre la cara, y no todo el tiempo, sino un fotograma de entre millones de fotogramas, un fotograma aparece la cara de alguien, ¿viste? Y el audio lo tenés que dar vuelta o hacerle no sé qué cosa. Bueno, en este caso no. En este caso estamos hablando de una máquina que genera partículas virtuales con capacidad de materializar espíritus. Obviamente, a la máquina se debería conectar un medium, cosa de que a través del ectoplasma poder eh, formar un cuerpo completo, no solo las partículas, sino el ectoplasma, para que podamos materiales, eh, materializar espíritus como lo hacía William Crook en 1800. Y bueno, eso era, digamos, fue furor en ese momento, fue furor en toda la población. Las reuniones de William Crook en su casa eran asistidas por todo tipo de personas para poder ver cómo aparecía de la nada un espíritu materializado el cual podían tocar, medir, medir pulsaciones cardíacas, medir flujo sanguíneo y ese cuerpo resultaba que tenía todas las condiciones del cuerpo de un ser humano. Eh, tenía unas ciertas, digamos, diferencias, le tocaba las manos y eran un poco más frías, húmedas, eso es lo que a ver, dice la literatura, pero nosotros hemos vuelto a por esto. Nuevamente, Así que bueno, estamos yendo despacito porque ya mucha gente me ha pedido que pare. Y esto es tragicómico. Porque yo me acuerdo que hace un año atrás me estaban pidiendo pruebas y hoy me piden que pare. Que vaya un poco más despacito con mis experimentos y es normal, ¿no? O sea, nuestra cabeza ahora tiene que adquirir una nueva comprensión, <coughs> perdón, una nueva comprensión de la naturaleza ya que estamos en el campo cuántico de la creación de partículas virtuales de carácter negativo con, digamos eh, <coughs> con la probabilidad de ya hacer experimentos de locos teletransportación, viajes en el tiempo materialización de espíritus antigravedad viajes dimensionales esto es la hostia, hermano, hermana, esto es brutal y lo puede hacer cualquiera. Así que bueno, eh, esto es cuestión de tiempo, como ya lo dijo un amigo, que es cuestión de tiempo, que lleguemos a esto o que lleguemos a aquello o a lo demás allá. Ya es una cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos dando palos de ciego, estamos analizando la obra, el circuito, y nos estamos dando cuenta de cosas que valen más que una receta de una máquina. Viste, o sea, todo el mundo antes pedía la receta, pero ahora no estamos ante una receta. Ahora estamos ante el conocimiento de esta virtualidad en la que nosotros existimos. Por lo tanto, nace una nueva ciencia, ni espiritual, ni religión, <coughs> ni secta ni nada esto es empoderamiento de cada persona con respecto a la energía cósmica a la energía que nos mantiene vivos así que bueno esto lo, lo quiero dejar ahí para que no estén pendientes de que yo les dé una receta ya que no hay ninguna receta con lo del ovni pasa lo mismo quieren la receta del ovni no hay ninguna receta de ningún ovni hay un modo de funcionamiento cuántico y virtual de un aparato que se lo puede hacer de diferentes formas y maneras. Redondo, triangular, en forma de gota, en forma de lenteja. Pero estamos comprendiendo cómo funciona la mecánica cuántica de la éter. Y eso nos lleva a poder empoderarnos y no estar detrás de una receta. Así que hoy por hoy, 2019... Eh, lo que era el mundo antiguo se terminó, una nueva comprensión nos ha llegado y nos pide paciencia y tiempo, pero nos dice que ya ganamos, ya ganamos. Así que bueno, eso, no, no te sientas mal, mucha gente me dice y esto cura esto y cura el otro, o sea, ya ganamos. Nosotros estamos creando partículas virtuales que crean la realidad, materialización, milagros, ya ganamos. Y estas partículas obedecen a nuestra mente. Por lo tanto, ya está. Se cayó el sistema. Eh, esto es una cuestión de tiempo. Y bueno, sinceramente voy a ir más lejos